Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos cubriendo la COP21, la Cumbre sobre el Cambio Climático aquí en París. Hoy culminó el primer día de esta cumbre que genera muchas expectativas porque de ella se espera que salga un acuerdo vinculante que obligue a todos los países de la Tierra a reducir la emisión de los gases que causan el calentamiento de la atmósfera y con ello las terribles consecuencias del cambio climático que pronostican los científicos para el fin de siglo. El primer día de la COP21 estuvo caracterizada por los discursos de cerca de 150 presidentes, entre los que queremos destacar los discursos de Obama por Estados Unidos, de Evo Morales por Bolivia y del representante argentino, quien fue el vicepresidente... Amado vudú. Por su parte, Barack Obama en su discurso reconoció la responsabilidad de Estados Unidos en la generación del cambio climático al tiempo que prometió dar una ayuda significativa a paliar los efectos que está causando este problema. Además, llamó a lograr un acuerdo ambicioso y proclamó que los países de la Tierra tienen que considerar construir economías basadas en energías verdes. Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, consideró que el principal causante del cambio climático es el sistema capitalista. En ese sentido, pidió la creación de un tribunal de justicia climática y que los países más desarrollados de la Tierra ...deben pagar su deuda climática con los países en desarrollo, con tecnología y con financiamiento. Y además, les exigió que dejen de utilizar los recursos naturales de los países en desarrollo. Por su parte, Amado Boudou, vicepresidente de Argentina, volvió a reiterar un principio que Argentina viene esgrimiendo desde hace décadas que tiene que ver con pensar el cambio climático desde el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, esto es, los principales responsables del cambio climático son los países desarrollados y son los que tienen que poner mayor esfuerzo en eh, solucionarlo. Y por otra parte, rechazó que Argentina vaya a reducir emisiones por el sector del de agro y la ganadería. Bueno, vamos a seguir cubriendo la COP21 aquí desde París para todos ustedes, así que los invitamos a seguirnos en las redes sociales, en Claves21, en Twitter y en Facebook y también visitar nuestro sitio donde vamos a ir publicando todas las notas, que es www.claves21.com.ar Muchas gracias.